Hola, yo soy Sara y en el video de hoy les voy a enseñar cómo utilizar el bastón de cuatro apoyos. Recuerden que todos los bastones siempre se deben utilizar en el brazo contrario a la pierna lesionada. Cuando utilizamos un bastón de cuatro apoyos es muy importante que la parte más estrecha sea la que esté hacia adentro, porque si tenemos la parte más ancha podemos tropezar. Para caminar con el bastón debemos siempre iniciar primero con el bastón, luego apoyar la pierna lesionada, llevar todo el peso de nuestro cuerpo hacia el bastón y avanzar con la pierna sana. Bastón, pierna lesionada, descargamos peso y avanzamos con la pierna sana.